Estamos... ...ocupados y preocupados y al mismo tiempo ilusionados... ...por la situación que estamos viviendo. Hay unas gran dificultades sociales en estos momentos en España... ...y necesitamos mejorar todo nuestro sistema de rentas mínimas... ...para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Estamos ocupados en ver cómo conseguimos que la nueva ley de vivienda... ...el plan de vivienda y los recursos europeos que llegan... ...apoyando toda esa estructura, tanto de reactivación económica... ...de mejora de la eficiencia, de digitalización... ...estamos ocupados en ver cómo esto llega a todas las personas, a toda la ciudadanía. Si las empresas, las administraciones, las entidades sociales, la sociedad civil en general, lo hacemos bien, podemos tener un país mucho mejor del que tenemos en estos momentos. Es un reto, pero tenemos la posibilidad de conseguirlo.